Perdón. Hola Mati, qué carita de cansado. Mati, ya falta poquito. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo buenas están, tardes para ustedes, buenas noches por aquí. Si hoy ha sido un día bravo, hoy ha sido bravo. De mucho andar. Tremendo. Pero acá estamos, llegando al final, ahí sacando los remos. Muy bien, no, <risa> y aparte usted rema como y un va. campeón. Si hay un remador, mirá. Si hay un remador es Pascualetti, pero no es un día más, no es un día normal porque hay piquetes en Qatar, 400 argentinos, Mati, un poquito más, pidiendo por sus entradas. ¿Qué pasó? Sí, es que hay una locura en cuanto al precio que tiene la reventa. Entonces, los hinchas se han manifestado. Lo que también viendo ustedes ahora en pantalla de partida fueron los momentos más tensos de la visita de los hinchas al hotel donde supuestamente hay dirigentes de APA que tienen entradas. Lo cierto es que eh, el reclamo es que, a ver, entradas hay en sí. la reventa. En, en la mes, reventa entradas hay. El problema es que los precios, claro, vos tenés de 3.000, de 4.000, de mil de 9.000... mil ah, ¡9.000! Este, ...dólares. ¡No! mil dólares. Claro, Obvio claro, también. sí, siempre hablando en dólares. Así que... Siempre hablando en dólares, siempre hablando en dólares. Y, y entradas que son con piso de 600, de 1.000 y de 1.600, esos son los valores oficiales. Entonces, en algunos casos se, se quintuplica el precio y, bueno, los argentinos están operadas, entonces le están pidiendo a la AFA que intervenga y que... Eh, Pueda hacer alguna maniobra para que aparezcan, de verdad, no son más de, de mil tickets. Claro. ¿no? Son más de mil tickets. Pero, ¿y la AFA qué puede hacer ahí? ¿Porque a esos tickets ya están vendidos o, o, o están sin vender, pueden aparecer para que entendamos? mira ¿qué pasa? ¿Por qué van a ese hotel? Porque en ese hotel se dice que hay gente de la AFA que vende entradas a llegados o a conocidos. Ah. Por eso la gente va a ese hotel a pedir explicaciones. Entonces claro. dice, bueno. ¿Por qué, si, ¿Por qué Marruecos pudo conseguir 13 radios su gente? Nosotros no la queremos gratis, lo que queremos es este Te Sienta, que es la lista que se ha armado por los grupos de WhatsApp, y las queremos pagar, pero no queremos pagar locuras claro eh, Dicen, la mayoría aparte la mayoría de los que están ahí no son los que han llegado ahora a Doha, son los que están desde el principio, las caras que vimos los que nos hemos encontrado durante todo el, el proceso del Mundial, entonces no hubo problemas hasta la semifinal, que fue un poquito más complicado, un poco más cara también, pero se pagó Saben que la final es cara, pero ya es eh, en la reventa se les fue la mano totalmente. Uh -huh. Entonces hay un, un nivel de desesperación porque no hay entradas y, y se vio lo que hoy pasó allí en el hotel. Que está pasando todavía porque estamos conectados a través del grupo que se ha armado. Sí. Hay gente que está dentro del hotel esperando una respuesta. Hay dos chicas que lograron ingresar y que supuestamente les iban a, a dar una respuesta, pero todavía no hay novedades y muchos han decidido quedarse ahí en la puerta ...del de hotel en la zona de, de Corniche, donde están en teoría, no están, donde van los dirigentes de AFA. que les dijeron? Vuelvan mañana a las diez y media y les habían dado una promesa de vender entradas. La última información, lo último que ha llegado es que la madrugada de 2 a las 6 de la mañana... ...la FIFA liberaría 10.000 entradas para la página de Internet y ahí habría que entrar a comprar. Eso es lo último que ha llegado a través de los grupos... Entonces es... habrá que estar atentos, pasa que también es, es eso, la AFA no, no tiene acceso al sistema, puede que claro. tenga algún ticket físico, quiere, no, para algún allegado, pero... Lo que piden es que, dos cosas, uno entiende de lo que vos marcas. primero que presionen a la FIFA y segundo, che, salgan a liberar las entradas que ustedes tienen y que le están vendiendo a sus allegados. También, después eh, hay grupos donde, eh, según los, los argentinos, hay barras que tienen entradas y también las están ofreciendo a precios exorbitantes, entonces pues dice, bueno, ¿cómo puede ser? Lo de siempre sí, no es claro. nada nuevo, ¿cómo puede ser que esta gente tenga entradas si no haya para para los que hemos hecho el aguante acá? Hay mucha gente que nos decía, mira, estamos con una comida al día porque no no no podemos salir del presupuesto eh, dejando más dólares de lo que teníamos previsto para el, eh, conseguir la entrada, obviamente todos quieren estar, y bueno, mañana es un día clave, y habrá que ver si alguien da una respuesta oficial, porque por ahora son todos trascendidos hasta estas mismas entradas que liberaría la FIFA de madrugada aquí en Doha, que serían 10.000. No, no ser la... y sí, porque estás ahí, querés estar, o sea, te hiciste un semejante viaje, más allá de que tenga los recursos o no tenga los recursos, es un viaje caro. Est estás haciéndole el aguante de la selección en el, la otra punta del mundo y que encima no te, a ver, no te solucionen desde tu propio país la situación, ¿no? Saben lo del aguante, lo que significan los hinchas también para los jugadores, de estar ahí presente y demás, y que no le solucionen el tema de una manera mucho más cordial y más fácil, o que alguien salga y dé la cara. Sí, lo que diga miren, no tenemos acceso nosotros claro. a poder hacer ningún tipo de intervención, esto lo maneja directamente la FIFA, y, y listo. Los hinchas también están ansiosos, obviamente hay que esperar, sabemos que la reventa eh, se maneja así, eh, abusando de la de la poca paciencia en esta instancia porque seguramente esas entradas el sábado ya hoy estaban bajando de 4.500 había tío. algunas que ya estaban en 3.200 lo uh -huh. igual muy caras sí y bueno hay que esperar al sábado nadie quiere esperar al sábado todo quiere tener no, la entrada claro. allá. no porque estás con un estado de incertidumbre que no sabes si vas a poder ver o no el partido sí, ahora vos decís hasta 9.000 dólares por una entrada para la final si salieran a precio FIFA a precio oficial cuánto vale más o menos ese ticket 1600, ¿sabes? 600 dólares la categoría ah, más baja, 1000 sí. la categoría media y 1600 la categoría. La alta. este La mejor categoría. Claro, aunque después claro. hay un hospitality que es eh, un poquito más caro. Que es la que están revendiendo a mil o casi mil sí. dólares. que okay, ahí tenés todo un servicio que te ofrecen. Que sí. es lo que, que claro, Imagínate una de las entradas, mil, claro. yo la estaba sacando con el dólar de, de, de turista. ¿Ese número es? 3 millones, sí, más de 3 millones una entrada. ¡Qué locura! Claro, no, totalmente. No, no, Dale. no. no. Claro. Muy y en Viagogo, que es una página alternativa, esta mañana estaban en 650 mil pesos. Uh -huh. claro. Una Mati, entrada eh, de las baratas. De las baratas. Sabemos que tenés testimonios y vamos a marcar el pulso de todo lo que ha sido y es hoy Qatar que es un hervidero de argentinos queriendo entrar al partido. Pero te hago la última. Cuando vos decís reventa, la gente que anda por la calle diciendo, che, hola, te vendo, hay páginas de internet, hay mensajes de, de WhatsApp, ¿por dónde se da esa reventa? ¿Cuáles son los canales? mira hay, hay páginas de, de internet, está también en la reventa callejera, hay muchos que están con cartelitos o que en los teléfonos arman los, los cartelitos uh -huh. de no tengo ticket o de tengo ticket para vender. Y hay una zona que se llama DEC, que es una estación de metro, que ahí funciona el centro FIFA, donde vos podés ir a imprimir tu, tu entrada uh -huh. o tu tarjeta allá, y es como la zona de venta. Entonces ahí es donde... Eh, más abunda la, la venta de entradas físicas no claro. eh, había mucho en la fase de grupo había, los polacos tenían muchísimas entradas de los argentinos eh, y, y trabajo, o sea muchos argentinos nos, en, nos encontramos y nos contaban que los polacos eran los que les vendían los tickets para el partido con Polonia mismo uh -huh. y después para octavos con Australia mirá había más. gente que tenía ya a 20 entradas físicas impresas mira vos, mirá vos wow. tremendo bueno, bueno. tenemos eh, vamos si querés a las notas Matías y las compartimos Dale, vamos a ver qué decían los argentinos allí en la puerta del hotel. Esto se puso muy tenso, eh, por momentos se, se veía que, que podía pasar lo peor, por suerte reinó la calma y hubo una, una explicación al final que no sabemos quién era el hombre porque no lo vimos durante toda la tarde y apareció eh, un chico calvo diciendo, no, bueno, háganse 10 metros para atrás que eh, mañana a las diez y media hay que estar acá y nos van a dar una respuesta. Y con eso se calmaron todos, pero todos se quedaron con la misma sensación y esto manifestaban los argentinos allí en Doha. A ver. Estamos, acá estamos todos los argentinos. Yo, gracias a Dios, somos cuatro. Tenemos tres entradas, pero bueno, tengo... me faltaría una. vine con mis hijos, toda la familia. Y quiero que estuvimos en todos los partidos los cuatro. Así que faltaría una. Y tengo un montón de amigos acá presentes que no tienen ticket. Y la verdad es una lástima. Lo de siempre. Precios muy altos. Arrancaron en 4.000. Para arriba, ahora ya están bajando. Pero me parece mucho dinero para... Para sobre todo nosotros, por ejemplo, somos cuatro, si yo no tuviera entrada, imagínate cuatro por cuatro, no. 16 mil dólares. imposible cuántos que pase, aparezca alguno ahí en la cara. Para, para la gente que está bancando hace rato, ¿no? sí. ¿Para los otros partidos no tuvieron problemas? No, entramos a México, a Polonia, sí. con Holanda, a sí. Australia. ¿Ahora el... eh... no se consigue nada? No, nada. ¿Una locura la reventa? Sí, sí, están pidiendo 3 lucas, algunos 7 lucas, una locura. Una locura. Está siendo muy difícil, la verdad que hay pocas entradas y las que ya se vendieron se están revendiendo muy, muy caro, así que casi inalcanzable. Sí, 3.500 dólares, 4.500 dólares. Sí, de 3.000 dólares para arriba, categoría 3 que es la más barata supuestamente, pero bueno. Vamos a esperar a ver qué pasa. No ha salido nadie todavía, nadie salió. Pero bueno, no queremos nada regalado, solamente queremos algo a precio razonable. Nosotros ya tenemos, pero venimos a colaborar con la gente que todavía no tiene entrada. Ah, bueno, mira qué buena, qué buena causa. ¿Tienen sí, ustedes? Sí. ¿Habían Nosotros sacado tenemos, cuándo? Sí, habíamos sacado antes. Bueno, así la consiguieron a precio FIFA. Claro, pero la realidad es que hay mucha gente que todavía necesita entradas, así que venimos a colaborar, a hacernos eco de lo que está pasando para ver si lo pueden resolver.